El motivo Yo me estaba matando Y pasaban los días, días. Pero una tarde apareció ante mis ojos La gran respuesta que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Descanso soy en mi alma y alegría, su paz divina y su amor me han cautivado, ya soy feliz, ya salvo soy. motivo que me estaba matando, en mi vida faltaba la presencia de Dios y desde entonces renacido por su vida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 soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy